Moonwalk hacia allá ¿Qué tal lositos? Ahorita estamos con novio para este canal Y esta vez nos encontramos en Bear world solo que en otro En otro modo O so, Vivo? ¡Hola, hola, gente! Eh, hola. Pues, ¿sabes? Pues, como ya dijo ya, nos encontramos en otro modo de VerWars Y es el VerWars de blog Mango, Eh, sí eh, en el... Bueno, ya <risa> eh, Como pueden ver, son otras texturas O sea, nosotros Bueno, yo por lo menos uso un texture pack Que se llama Clean Default eh, pero... Miren, si ven, es, o sea, la textura está buena, pero es tinta al que nosotros usamos. Y los precios son parecidos, así que no está nada mal. A ver, que puedes cubrirla a ver? Que creo que nos vienen. Sí, sí, a ver, lo cubro. Y bueno, es un, una de nuestras primeras escuelas. Bueno, o sea, a ver, pues, ¿eh? Sí, sí. Literal. Uf, a ver. Eh, uf, a ver, voy, voy pues... a trajardearles por ahí. Yo les quito está, a ver, fuera. Bueno, bueno, bueno. ¿Fuera? A ver, uy, uy, a ver, a ver. ¿Aquí? De cosas que bueno, bueno, bueno, hay que actualizar cosas, eh. Por ejemplo, actualiza, no sé, eh, eh prote. Ya, yeah, ya, yeah. uy, los mismos nos entran, eh. ¿No vienen? Si nos entramos, entra, ¿eh? ¿dónde, dónde, dónde? Entra, uy, nos vienen, no vienen, nos vienen. Si el porte de bolita, eh, ahí está tíralos, tíralos, los eh que no entriquen que no, que no que, oye, al parecer la gente aquí es muy noble y arquera, ¿verdad? de verdad eh, o sea, la, que, bastante arco, que? ¿quién usa arco en Bedwars? ¡Oh, no, sí? que no, ay, arco, arco, me estoy usando arco me estoy usando arco ah. ay, no puede ser, me caí es que, a ver aquí es diferente porque estamos jugando desde eh, celular y jugar en computadora es diferente eh, o sea, en computadoras con el Wasp y aquí sería la tecla esta O sea, este es la W este O sea, mucha vaina Pero pero ya O sea, avanzar Izquierda, derecha y abajo Este este botón de aquí es para cambiar Posturas, shiftear Correr, caminar Y bueno tal, Esto es saltar nomás, así que Está bueno, dale, espérame A ver, a ver Ah, ahí está. Ya, yo sí, les hago a sí. los finals, yo les hago a los finals. Corre, corre, dale, corre. Tú, hace poca a... vida, te hace no. poca vida. Ay, ay, me pegan, ay, me pegan. No, yo puedo, yo puedo. Vengan, vengan. Uy, los velitas ya estoy bien, eh. ¿Cómo los jumbió, Dios? Uno fuera, otro fuera. Y uno más me está atacando. ¿Qué botete con el arco? Si puede atacarme, ¿qué le pasa? Este muchacho me llena de orgullo. La gente aquí está un poco sí? no. Me callo. Me callo. Hey. Slime, ahí está, Slime Ah sí, otra cosa es que aquí se puede usar Slime Ven, ven este ítem Pues te tiras y Slime Y puedes subir, ahí no ¿Qué? ¿Qué? Me quedé un también acá, una un... también acá, eh sí, sí, me quedo bojado, Porque ¿no? en el video es normal de MC? O sea, no se puede Delec, ese amarillo que está ahí eres tú Sí, sí okay, eh, Delek, yo que tú frenaría, eh ¿Por qué? Porque sí no okay, me tires, por favor ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uy, un verde te quiere tirar arriba de ti. Yo te cubro, te cubro. Porque somos osos de la vida. Así que voy a por el. ¿Ah, ah, ah, ¿Ah? No, no, no. dónde está? No, no, cuidado. Acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, ya, ya, bueno, uh, bueno, bueno, bueno. Vamos por verdes. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Y de hecho, dele. As... Moonwork hacia allá. Lo hice. Ah, me okay. caí. Ah. Eh, no me, pa digo, no me parece que este chico sea muy listo Y a ver, yo voy a hacer un murk Ay, no tengo lo que es. ¡WOPA! <ríe> a ver, ¿Ale? pero está complicado hacer god bridge Ay, no, no puedo hacer god bridge A ver Ponemos ahí Ponemos el aim aquí Y... ¡No! Está imposible ah, tenemos que quitarles su Y ahí ganamos una partida Más o menos, más o menos, sí, sí. Uy, me, me tengo un sonido, me mata. Me no, Dios, te ¿Te te? No, te no, te mata. Ella, no, ya, se mata. No, tengo, Te tengo, te tengo, tengo, tengo, tengo, qué a tryhardear eh? a tryhardear así que voy a ir a try yo yo, así que un moonwalk perfecto vamos a hacer un poquito de diferencia de Brizzly por aquí Brizzly, Brizzly, Brizzly, Brizzly. hacemos un poquito más de moonwalk y llegamos al medio full rush otra cosa del juego es que también se siente como si fueras lente ¿no? o sea eh, en comparación a minecraft pues sí. Sí, o sea, ¡Ay! ¡Ay! Me tiró un arco ¿Quién, ¿Quién compra arco ya tan rápido? Y la isla Bacero Verde, de verde, de verde, verde Le un poquito de Fast Bridge por aquí Un gustón de Fast Bridge Digo, Brizzly ¿Pero a qué? Nos ponemos esto Y aquí <tose> ¡A la, la, la, la, la ¡Me tiré tres! ¡Me tiré dos! No tengo herramientas No tengo herramientas ¡Eso no tengo! ¡Eso no tengo! ¡Rampe, rampa! ¡No, lo tengo! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡No, no tengo poder! No, no, ya ya ya es que yo no me que a ya ya tenemos la falla de los a los 4 los 4 sí, sí no que el medio esmeralda no no no no no no no sí, sí, no no no no no no no no no no no no, aún no entres, Delek Aún no entres, eh Dios, cuántas cosas por aquí Ya, Delek, aguanta, aguanta aguanta. Ah, te veo, te veo, te veo Ya, vamos a hacer esto, mira, Delek No vayas aún Quiero rociarles un poquito ¡Oh! ¡Oh Hay que matarlos con Fireball ¡Fireball! Ya, entramos a matarlos Voy a rociar Ahora ah. saltamos con el slime. Saltamos, rebotamos Venimos por aquí. Picamos. Oh, okay. matan, yeah. no. Me, matame, mátale, me matame, ah. la juego, me la juego me la home. Tú. ¿Eres tú? me encima? Ahí está, bueno, sí. ya va a ser. Ya, veamos. Ya, veamos. Ya, rápida Ya, voy Ya, tomarme la, la, la poción. ¿Dónde está el ¿Han, Han hecho un puenteazo. No, Porque... A ver, no te de ustedes. yo los mato otra vez. Ya estoy con Invis, estoy con Invis, estoy con Invis. No, no, no notan Ay, creo que me vieron. No, no quería, creo, no creo. Ok, okay no, no, no, no. Haber visto, no me he visto. No me he visto. No, ay, se me acabó la invisibilidad. No, Dios. ya les quité, les quité. Ya, matarlos, matarlos. Ahora, voy a reventarles a alguien con el TNT. ¿Dónde está? Ah. Ay, TNT, Ay, espera, quiero reventarles con el TNT. A casa Ay, casi muero Estoy en curso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde casa está? Y la kill oh, Nice Pero, hey, las risas no faltaron, eh Carreando La gente ya no es no. Ya, vamos por rojos, eh Se puede hacer un peligro Y yeah, 3, yeah. 2, 1 Uy, uy, más lento, más lento ya más lento. Uf, ya está las llevo, les llevo, les llevo. Tengo pico de diamante para aquí. Para, para quitarle dale, dale, dale, dale, dale. Bien. las llegué? Pico de diamante, quitamos, ¿ven? Y What? Ya no Mira bien. No. Ay, Ay, me matan. Ah. No, hay que un pro, eh No hay un pro con la espada, no Me, me mató ¿Qué? El Giovanni está queriendo ¡Ah! ¡Qué espada de oro! No, me mataron Ok, la gente está pro, la gente está pro, eh ah, Mira, estamos recarriendo bastante, pero, eh Ya, son muertos pros, eh ¡Ojo! ¡Muy buen ¡Muy buen ¡Ay, no, nos viene un rojo! ¡Ay, no, nos viene un rojo! de que nos viene un rojo? ¡No, no, no, no. mataste a alguno? ¿Alguien? Eh, ahí, uy, uy, uy, no parejas. ¿Dónde estás? Un verde con un verde de medio. No. Corre, corre, corre para el puente, te ayudo, te ayudo todo. Ah. ¡Oh, uy, Dios, y este verde. ¿Dónde no, sacaste este verde? ¡Ay, te llevaste el otro. No no, oh, oh, no, no, no, no, no. Dile, corre. No, nos va a quitar, red, okay, okay. no, verde. Okay, caí, dale No me digas que vamos a ahí. No, ahí está subiendo. Qué ratón. ¿Lo tiré? No, no lo tirado Muerto, muerto. No, Slime. No puede ser que haya llegado. Nos abrió la veta. ¡Ah, me tiró! O sea, ya hay tryhards, ya hay tryhards, ya hay tryhards. Nuevo Giovanni. ¿Qué fue? ¿Qué fue? <risa> no, que nos quita de Giovanni ¿no? Ah, me tiró No, sí Ay, no, puede ser Puede ser que nos quita de el... What? Ay, los azules que nos vienen también Yo me encargo de los azules Aguanten al es Que pueden a ver, un por aquí ¿Qué? ¿Cómo que lo mató? No, ah, me caí Ya está, tira sí, uno muy bien, ¡Oh! No, sobrevivió el azul ¿El Giovanni? Nos quita, dale, nos quita, está en la isla No lo veo Al otro lado está picando, creo What? ¿Qué? el se Ahí está. Más, más fáciles de matar. Ya vamos a sorprenderlos aquí con un muy buen ciego por aquí. ¿Van? Mi compa, creo que ya está muerto. Lo pongo por aquí, lo cambiamos. Muerto. Perfecto. ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Ya, sí, los ya, soles. La victoria La victoria La victoria. Rápido. por favor, cómprate pico Cómprate Ya, yo hace rato tengo pico. Tengo. Bien. Bien. Bueno, ya, ya, ya, ya pico ya Ya, ya bien ya y ahora Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, No, me mató, mate, matenlo mate, no, mate, no uno, uno, dos, no. no. dos, buena buena Quedan dos Bueno, bueno, quedan dos, quedan dos, quedan dos Ahí, no aquí Tengo que matarlo Bien. Déjamelo, yo debo ser el que lo mate. Es mi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. ¿Eh? Di uno. Uno Al rato te funo. Bueno, gente, ese fue el video de Bit Wars Solo que estamos en otro modo, otro texto Pack, otro cielo y otros precios. Pero bueno, espero que les haya gustado. Eh, si se preguntan, eh, yo soy Blackshot, o sea, esta, esta persona, este soy yo. Y el dele que está aquí. Y bueno, Delek, algo que tienes que decir. Bueno gente, también les agradecemos por ver nuestro video. Espero que se suscriban también, denle like si les gustó. Y a ver. Y nos bueno, vemos hasta la próxima. De no, no, Delek, delecte. Primero un moonwalk. Epicardo. ¿Ya? ya Así, llegamos hasta la isla roja, ¿ya? No, no. Tres. Dale, dale. Sí. Acepto el reto. Ya, ya. Uno. Vamos. Dos. ¡Vamos! ¡Uy, estoy traje se arriendo, se traje se arriendo! estoy traje. ¡No! Pero bueno, ese iba a ser el video de Ben Wars, pero. La arruiné y dejé el video grabando. Les muestro. Yo sé y. De hecho, voy a. Sí, sí, sí. Este la ganamos, ¿eh? O sea, esto ya sin grabarlo, pero. Pero igual, a ver, voy a hacer un poquito de. de Brizzly por aquí. Bueno, pero en serio que el Brizzly acá es frente. El Brizzly es complicado, pero hubo. Ay, que me pega con el arco.